¿Y ella está consciente? Sí, sí. Cuando va al hospital. Ella, ¿sí? ella, ella, la atiende y está, ella no, le entra no, el fierro no, y le sí. sale. Y tenía una gotita de sangre en acá La enfermera no, no. que la atiende, que es una chica conocida, dice: Sabés que yo le limpié y no era un raspón? No no y ella sabe. cae para atrás y se golpea la cabeza. Cuando la van a ayudar, ella dice: No mm. me toquen, no me muevan porque me golpeé la cabeza. Mm. Pero nadie se dio cuenta en ese momento que se había clavado el fierro y que el fierro le había llevado acá. Sí. Mónica la compaña y, y, sí, y, y salió y salió y salió y salió sí, el fierno que la mayor acima estaba así. Sí, claro claro un bate se volvió acción y reacción ¿sí? sí sí sí sí lo tenemos vivo seguimos eh, manteniendo el dolor seguimos manteniendo el pedido de justicia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 Silvia Rogetti estuvo en agonía casi una semana. Luego de caer e incrustarse en uno de sus ojos, la punta de una malla de hierro, sus compañeras decidieron suspender las clases por tiempo indeterminado en señal de protesta. Es impresionante, esto no puede seguir así. Esto alguna vez tiene que cambiar. No pueden haber más Silvia. Tiene que haber personas como Silvia, no accidentes como el que le pasó a Silvia. Y sí. Silvia ya había denunciado eh. No, que no se podía dictar clases allí constantemente estaba denunciando que esta escuela en esta escuela no se podía dar clases mira hasta que esto no cambie nosotros no vamos a volver a la escuela yo personalmente no voy a volver yo no puedo entrar a la escuela e imaginarme a Silvia tirada en el patio no puedo no puedo no. más arriba o más abajo viste cuando sí, sí, no entraba, no entraba no entraba porque ver, el jugador, suponete que podía encima pero el ojo ve, viste como que ella es no, una, no, no, otra reacción y justo eso permitió que el fierro se metiera hasta la madera no sé. pero no y lo descubren cuando están en el hospital y la porque ella empezó a condicionar en el claro. Monica la ambulancia. Mónica la acompaña en la ambulancia. Y ahí es, ahí es que, que cuando, en un momento la llaman y te dicen ¿con qué se clavó? ¿Qué se, tiene un, porque la tomografía da un derrame. Claro. Pero nosotros pensábamos... Eso era el golpe. Claro, ¿no? y después cuando enterados del derrame y todo, pensábamos qué vamos a hacer para que... La... Sí, le estábamos haciendo de todo. Porque no va a poder trabajar por un tiempo, o no va a necesitar... Por... Sacar... No, no esa sí, dio... yo esa parte ya me la perdí porque yo sí. me iba de campamento sí. ese día. Me fui de campamento... Es decir, la preocupación no, era, bueno, cuando se recupere, no, se seguro de que le va a quedar. No había, no tenía... Eh, tenía No preocupaba su recuperación. Porque creo. no es que quedó, viste, que vos decís, bueno... Ella tenía movilidad, del cuerpo. Estaba consciente. La. la flaca, de cabello claro y largo. La profe sencilla, callada, observadora, que desborda sensibilidad y honestidad. Trabajaba en una escuela que estaba en construcción y cuyo patio era una trampa mortal. Como el patio de la escuela estaba inhabilitado por la construcción, ella se trasladaba junto a sus estudiantes a un playón que quedaba a dos cuadras para dar su clase. Cuando terminaba el horario, volvía caminando con 20 chicos y chicas y salía nuevamente con el segundo grupo, así, hasta terminar el día escolar. El viernes 2 de junio del 2000, Silvia cayó lastimada en el piso. En ese patio minado de peligrosidad por la obra en construcción, un hierro lastimó su ojo y nuestra compañera murió una semana después. ¿Qué sucede con la vida en comunidad, cuando el Estado ignora sus responsabilidades, y se aplican modelos con políticas excluyentes, que piensan en números y no en personas. Revisar ese hecho trágico es una forma de romper con la impunidad, de recordar y recordar hasta que duela que una maestra perdió su vida trabajando en el patio de la escuela, porque los tres poderes del Estado la abandonaron. Con, con eh, Silvia nos conocimos del distrito educativo El Progreso, que en esa época era así, se llamaba así, este, y nos juntábamos porque nuestra obsesión era que las eh, horas coprogramáticas siguieran existiendo y las defendíamos a capa de espada. Y nos tomábamos un trabajo bárbaro, este, nos juntábamos en, en nuestras casas particulares, en horario, fuera horario escolar, para no obviar detalles, para poder hacerlo perfecto con, con el objetivo de que cada grupo de cada escuela saliera por lo menos dos veces en el año, tratando de, de que esa actividad sea algo beneficioso, algo distinto para, para el niño, para la niña, así que sí. Estaba ella, siempre estaba en todos esos detalles, este un sentido de responsabilidad eh, que aún se recuerda muchísimo. Y, y nos conocimos trabajando, la verdad, sí. Y compartimos esos espacios extra en las casas, pero seguían siendo eh, espacios laborales, en nuestras casas personales, pero espacios laborales. Los niños de nuestros sectores no tienen un espacio formal, un espacio digno para realizar sus actividades, ¿no? Y de hecho, eh, Silvia estaba en una estuvo en una situación muy, muy desmejorada, digamos, con, eh, con una edificación totalmente desprovista de cualquier sistema de seguridad y la 198 pasó lo mismo. O sea, no, no, no, no teníamos ningún, ninguna protección, digamos. Seguíamos trabajando en ese, en ese, en, ese, en ese, ámbito, digamos, ¿no? Pero también había otra cuestión, me acuerdo cuando fuimos a ver la escuela, en esa semana que Silvia estaba todavía en el hospital. Y encontramos en el patio que me acuerdo que yo dije, este es un, un campo de concentración, o sea, ¿qué pasa en una obra? Y hay maderas con clavos tirados y clavos para arriba, sí, sí. Que, como en toda obra, y eso formaba parte del, del patio de la escuela, que no iban a ir los pibes a jugar, pero porque las maestras y los maestros no dejaban pasar, pero era muy fácil pasar, digamos, no era que estaba. No, no. Este era, y otro ejemplo me acuerdo del laburo cuando estaban construyendo la 198 que cae la pelota donde estaban trabajando los albañiles del patio de los chicos jugando el albañil se enoja, le devuelve la pelota no sé qué le dice el pibe el pibe habla con la maestra la maestra reclama al capatá lo echan al tipo el tipo es, que no laburaba ahí pero vivía en el barrio o sea, termina siendo un conflicto en el barrio de que el tipo se queda sin laburo por toda esta secuencia que te estoy contando o sea, ¿Por qué tener que pagar toda esa situación en medio de eh, una clase? Entonces vos decís eso no puede no puede pasar, es decir yo veo qué cosas veo eh, diferentes a favor y qué cosas veo eh, es decir, las cosas que se repiten la, la muerte eh, y esto que era evitable y el Estado es responsable de no haberlo evitado, tanto la muerte de Silvia como la explosión en Aguada San Roque que le cuesta la vida a los tres compañeros, sin, más allá de que fueran o no docentes, son trabajadores, trabajadoras. Eh, ¿Es esto de que la vida humana no sirve? Es decir, la vida del, del trabajador y la trabajadora... ...es una, una vida secundaria. Este, esto de... Eh, ...yo miro en un, como un segundo plano... ...por parte del Estado, ¿no? Porque podemos decir... ...no, bueno, había una, una empresa en construcción... ...a la que se le da, pero tenía que haber un control... ...que ese no lo hubo en la 197... ...y fue lo que generó la muerte de Silvia... Aunque le hicieron pasar, es decir, qué cosas pasaron tremendas en, con la muerte de Silvia que ahora no se vieron. Es que trataron de ocultar todo, es decir, la culparon a Silvia. Silvio Crestía dijo en su momento desde Buenos Aires que Silvia había pasado por donde no debía. Digo, para, fue perverso lo que hicieron. Cambiaron los... los los tachos con los que se, eh, se mantenía esa malla cima en equilibrio, un falso equilibrio como para eh, salvar a la empresa y al... no sé, al, de que no eran responsables de lo que estaba... es decir, siempre la culpa era o al director de la escuela o a Silvia, es decir a Silvia que estaba muerta, es decir le echaban la culpa de, de su propia muerte en, Creo que con Aguada San Roque no pudieron hacerlo. Es, decir, es lo que.. Y eso tiene que ver con la historia de Silvia, yo creo, y con la historia de la lucha que dimos desde Aten y desde la escuela por tener otra, otra mirada hacia los establecimientos escolares. Y le digo, ¿cómo, cómo está Silvia? Me dice, están mejor, anoche estuvo mucho mejor, hasta cantó. Y yo me voy a Comodoro pensando que Silvia estaba bien y que venía en, en recuperación, que se iba a recuperar. Y cuando llego a Comodoro, que viajo ese mismo día, la llamo a Euge y me dice, no, Silvia se murió. Yo no, no, no podía creerlo que de, en horas había cambiado tanto la situación. Y a partir de ahí empezamos un, un derrotero y una... Eh, todos los meses preparar alguna actividad para pedir justicia y ahí, bueno, es donde empiezo a, a conocer más profundamente a un montón de gente que, con la que yo militaba, pero la veía medio de lejos, a Mónica, Virginia, a Rajin, eh, sus propios compañeros de, del distrito de educación física... Eh, y lo que yo tengo muy presente de esa época y aún hoy es eh, cómo, cómo dejamos de ver los patios de, de las escuelas nuestra, nuestra aula eh, de la manera en que la veíamos y la pasamos a ver de otra forma ¿no? empezamos a ver eh, los peligros que había en, nuestra, en nuestro propio lugar de trabajo eh, nos empezamos a parar en ese aula de otra manera, ¿no? a partir de ahí.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 Ruiz Díaz ¿Era Ruiz Díaz o era Ken? No, no era Ruiz ¿Quién? Díaz No, Ken era... era bueno, no voy a era no. a lleno de cosas. Cristina Storioni <risa> que era parte del Consejo Provincial de <risa> Educación ¿Era vocal? ¿Cristina Storioni. Cristina Storioni fue la vocal Vocal por, por primaria, vocal en o primaria, primaria Por primaria, por inicial, inicial y primaria Por inicial y primaria. primaria porque fue a nuestra escuela después del accidente de Silvia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 a entregar la no, no, escuela que ahí a la rayera de los pelos porque estaba todo perdón, el piso pero... eh, mal puesto del zoom cerámico puzulano pues, y yo miro los cerámicos y esta dice pero está mal puesto ah, es la mano de obra que hay con el tipo me acuerdo clarito no y yo le dije bueno pero si esto pasa en tu casa a agarrar la pared y se lo sacás que lo hagan bien le digo no pero ahora tenemos que terminar tenían esa capacidad de, de